tira así porque ve la, la sombra de la lancha el bicho se defiende vos tenelo ahí esto es un documento histórico acordate lo que te digo esto va a tener que salir en todos los canales de mati prepárate, gustavito prepárense el debut eh.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 Instagram Escualo Oficial.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 Muy bien, eh. Primer limón? Primer limón. Bueno, felicitaciones. Muy bien, eh. Felicitaciones. A ver, mostrámelo. ¡Esa! ¡Vamos Dale, papi, ahora que no lleva. Muy bien, eh. Vamos a 10. Córdoba, eh, a hacer propaganda Córdoba. Bueno, ahí. Primer limón? No, bueno, bueno, este año sí. Es ¡Muy bien, eh! felicitaciones. ¿Otro más? A ver... Muy bien, ¿y allá que viene? A ver... La pelea acá... Limón... Mira cómo pelea ese limón... Mirá arriba de una, arriba de una, arriba de una... Muy bien, bien ahí, bien maestro... Nos ¡Vamos, todavía! bien ahí! haciendo chivis, pescando el limón, temporada 2023. Rebelde, muy bien. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, arriba. Bien, la chova, bien ahí, con la chova, podemos mostrármela. Ahora que se muerde, eh. No, no, ¿Y? ¿Se dio? ¡Vamos a ¡Muy bien! ¡Vamos!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 Bueno, en esta ocasión vamos a mostrarles un par de combitos y algunos piles y cañas por separado, por ejemplo lo que es la pesca de embarcado, con rotativo, para dorado, para subir, para pescar en carnada, o el que quiera hacer trolling, también algunos modelos de silver. Por ejemplo, tenemos la opción de la marca Waterlock, el pile es el tracker, de muy buena capacidad, carretel metálico, manista metal, eh, la caña es de grafito, todos los modelos que ven acá son cañas de dos tramos, pero también disponemos en un tramo.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 la caña de Sikomoto, también es una caña con muy buena potencia en dos tramos, con pasajeros de óxido de aluminio. Después tenemos alguna opción. En caña, un poquito de, más blanda de punta, aquello que le gusta hacer trolling o que escuchan algo más suave eh, eh, a la hora de sensibilidad. Eh, la caña esta es de la marca Colony también, es una, una caña de 15-45 libras en grafito, con mango de corte la verdad que está muy lindo estéticamente y es una caña súper liviana en la mano, la verdad que puede tener todo el día. Otro modelo que también usan bastante, por ejemplo, es esta, esta marca la línea Colon Sensor, que es una caña de fibra eh, maciza en el tramo de abajo y grafito sólido en el tramo superior. Esto le da muy buena resistencia y mucha más sensibilidad, la usa mucha gente para pescar en el mar haciendo ships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 Otto de con moto y el modelo Sargus de Kasta este es muy lindo estéticamente trae una manija mucho más grande que el resto este te da mayor comodidad para cuando estás pescando con Carnada haces menos recorrido y tenés más eh, distancia recogida así que nada, aquí nos dan al pie de la pantalla cualquier cosa nos escriben, nos consultan trigésima fiesta nacional de pesca de la boga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 es fundamental eh, contar con equipos adecuados trabajar con las estrellas flojas y bueno, la pesca no está fácil no hay muchas, pero eh, compensa los tamaños realmente hay unos eh, muy buenos y también hay carpas muy grandes se han sacado carpas hasta 15 kilos así que otro atractivo que tiene en este momento Berizo Marzo es un mes que suele estar muy bien en cuanto a la temperatura así que yo creo que vamos a tener buena pesca durante el mes de marzo ya.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 Miren lo que es ese timón, terrible timón, impresionante. Hoy muchas bogas y carpas. El Dani, una boga. Está loca la cama, Andreja. Mira, bobita. Hermosa boga, hermosa boga. Ahí la vamos a juntar. ¡Epa! Dale, dale. Dale, loca. Miren qué bogón. Miren qué bogón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 De mi amigo Fabi que debe estar en, en, en la oficina de astillero trabajando pero bueno esta para vos Fabi ahí va cada ah, matador me parece que está con una boguita eh, estamos con, me parece que estamos con boga ahí, el eh. Alcancé a ver eh, negro. Me parece que me boga. Esa caña cuando se dobla. como a ver si es boga. No, no, no, de ahí no. ¿Qué? Ah, ¿se aflojó? Bueno, listo. Déjala, déjala la... Que se lleve, que lleve, que no queremos que se vaya. Ahí está, amigo, para vos. Mirá que boga, mira qué bogón.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 Seguimos. Esa bobita Bueno, ahí la vamos a levantar. Sí, sí, sí, sí. Vení, tráela. déjala, vení. No, no, no, no. Bueno, gente, miren comparación entre una carpa y una boga maleconera.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 en la Unión Pesca, ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad.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 Ese modelo es de cuatro posiciones y no lo tenemos así en caño de acero, de una posición un poquito más chiquita, pero lo mismo, se hace mochila y acá tenemos un bolso muy amplio como en el otro modelo, ¿Sí? realmente están excelentes, acá tenemos una manija para llevarlo, muy muy cómodas, muy prácticas y también queríamos mostrar, ya que estamos acá, volvieron a entrar los banquitos de tres patas que estaban en falta hace mucho tiempo, vienen así, se cierran Quedan en la fundita, también muy cómodo, donde uno se va a pescar, como para tener algo donde sentarse, porque en momento ya no nos cansamos a pescar o a la playa o donde sea, realmente muy práctico. Así que bueno, nada, como siempre decimos, por esto o por cualquier otro producto, esperamos su consulta, envíos a todo el país, aceptamos tarjeta de crédito, así que nos vemos en la próxima y esperamos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 Salidas de pesca diarias en Deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 2236-2237-24 en Facebook Matías Elía.